Si todavía no está viendo Luminosas, es hora de iniciarla. La serie de Apple TV Plus tiene una magnífica Elizabeth Moss, un asesino serial, un gran misterio y como si fuera poco, ciencia ficción. La serie le da un giro a la típica historia de asesino serial, le mete viajes en el tiempo. Es un thriller muy bueno que no pierde tiempo en mostrarnos que hay elementos sobrenaturales y meternos en la cabeza de nuestra protagonista. Como casi toda historia de viajes en el tiempo es normal perderse por momentos, pero lo interesante de Luminosas es que así se siente el personaje principal. Nosotros estamos en su cabeza, igual de perdido, viendo cómo su realidad va cambiando. El detonante de la historia es una investigación periodística sobre un cadáver en el alcantarillado de Chicago. La nota se transforma en un perfil sobre una sobreviviente de un asesino serial. Hay acción, pero también está el proceso, la investigación del caso, y debajo de todo, una historia de una mujer que busca respuestas, que decide enfrentar su trauma para poder superarlo. Luminosas me encantó. Este thriller de ciencia ficción te enganchará desde el inicio y no podrás dejar de verla. No esperes entender absolutamente todo lo que ocurre, solo intenta disfrutar el viaje. Le doy cuatro estrellas y media de cinco.